Desde el inicio de los videojuegos hasta el día de la fecha la línea de los simuladores de todo tipo va evolucionando a través del tiempo. Y por eso hoy les traigo desde sus inicios hasta la actualidad la evolución de los simuladores de fútbol. El debut absoluto del fútbol en consolas se daría entonces en una Intellivision fabricada por Mattel, y que en aquel entonces buscaba un lugar destacado entre los primeros juegos. Debido a las limitaciones de la plataforma de aquellos años, el juego no era ningún portento gráfico, pero se había dado modos para recrear casi todas las reglas que rigen el fútbol. Por ejemplo, tiro libre, tiro de esquina, saque de banda y de puerta, técnicas de juegos tales como regates y paredes claro que tanto las faltas como las fuera de juego brillaban por su ausencia. De las consolas damos el salto a los salones recreativos, que un año antes del recordado mundial de México 1986, albergaban esta increíble máquina simuladora de fútbol. Y si bien en el juego no se mencionaba directamente los nombres de las selecciones participantes de dicho mundial, Tecam World Cup, también conocida como Tecmo Cup, realmente fue una revolución, no solo a nivel de simuladores deportivos, sino como una máquina arcade que ofrecía presentaciones nunca antes vistas. En primer lugar, la ubicación de la pantalla no estaba frente a nosotros, sino mucho más abajo y dispuesta horizontalmente, y así resultando mucho más inmersivo al momento de disputar partidos, pues el juego se presentaba desde una perspectiva aérea. El primer juego de la saga caracterizaba por su perspectiva isométrica o de tres cuartos, que se diferenciaba de los otros títulos que ofrecían una vista desde arriba o vista de pájaro. Un detalle importante era el sonido del público en el estadio, que estaba basado en grabaciones en vivo y que le proporcionaban un mayor realismo al desarrollo del juego, con cánticos de los aficionados. El juego presentaba representativos nacionales y un equipo especial formado por un selectivo de jugadores. Este equipo se llamaba eSport. Una de las grandes leyendas de este deporte iniciaba su aventura de la mano de eSport, que ya había demostrado su talento al desarrollo de videojuegos deportivos. FIFA International Soccer, también conocido como FIFA 94, nos presentaba el campo desde una vista isométrica, en contraste, con la perspectiva cenital y aérea que nos ofrecía a sus competidores. El uso de dicho ángulo de visión definitivamente le dio un mayor realismo y profundidad a cada partido, transmitiendo una sensación tridimensional. Al ser su primera entrega, únicamente podíamos jugar con selecciones nacionales, que para aquel entonces no contaban todavía con los nombres reales de los jugadores. Pero por otro lado, se había incorporado mejoras como una correcta implementación de una desafiante IA, es decir, inteligencia artificial, o el sello particular de la franquicia que era las repeticiones en cámara lenta que podían ser totalmente personalizadas. Si bien no supuso una revolución por sí mismo, sí sentó las bases para que posteriormente se convirtiera en una franquicia exitosa y muy vendedora. En 1996, tras el exitoso International Superstar Soccer Deluxe, Konami decidió crear otro título de fútbol, pero no con la misma gente. Así, se le entregó el trabajo a una empresa diferente, quienes crearon World Soccer Win 11. El mismo dio comienzo a una saga completamente ajena a International Superstar Soccer, a pesar de que varios de los títulos de la nueva franquicia llevan los mismos nombres que esta. Al año siguiente salió a la venta Win 11 97, la saga continuó con Win 11 3 y Win 11 4. En marzo de 2001, antes de la aparición de la quinta edición de Win 11, salió a la venta International Super Soccer Pro Evolution 2, siendo esta la segunda parte de Pro Evolution y el último de Win 11, ya que en octubre del mismo año se lanzó Win 11 5 para PlayStation 2 que sería titulado en Europa como Pro Evolution Soccer iniciando una nueva franquicia que persiste hasta el día de la fecha. Luego de su explosión y expansión por el mercado, la franquicia de Konami siguió creciendo a nivel mercado y hoy conocido como PES o en su versión japonesa Win 11 es la competencia directa de FIFA, próximamente ambos tendrán su nueva edición. El próximo 10 de septiembre de este año veremos PES 2020, por otra parte FIFA 20 tendrá fecha de lanzamiento el 27 de septiembre del mismo año. Ambos muy competitivos en niveles gráficos, derechos de jugadores y equipos. Eso lo hacen ser rivales directos en el mercado. Por un lado, FIFA tendrá de portada a Zidim Sidam en su categoría Premier. Y en tanto el PES 2020 tendrá a Lionel Messi otra año más en su portada también Premier. Personalmente, desde el equipo de Game Over, nos venimos decidiendo por FIFA en los últimos años. Más allá de que PES tenga una jugabilidad mucho más realista, FIFA nos ofrece una jugabilidad más rápida e inmersiva, además de sus incontables modos de juego, como lo son modo leyenda, modo historia, clubes pro y Ultimate Team. ¿Será el año nuevamente de FIFA o P se pondrá nivel para la competencia? Esto lo sabremos en pocos meses. Si te gustó el video dale like, no olviden suscribirse, no olviden dejar sus comentarios al respecto de este tema. Ah, y tampoco se olviden de darle a la campanita, así les llegan las notificaciones de nuestros nuevos videos. Un saludo grande y espero les haya gustado.